Adelante, COIN llevará al próximo pleno el debate sobre la gestión de los residuos sólidos urbanos. Desde la formación se señala que es uno de los temas que más preocupa y en los que se entiende que existe un mayor margen de maniobra para prevenir la tendencia actual, tanto desde la concienciación ciudadana como desde la propia gestión de los responsables políticos. Hemos insistido muchas veces pues, por dos aspectos, eh, para un aspecto que es estético y sanitario, en ese sentido hemos presentado mociones en relativa a que la basura no se deje en la calle no se deje encorgada en las ventanas o que los alrededores de los contenedores deben de estar pues limpios, no con residuos que no tienen que estar ahí en esos contenedores, sobre todo en los exteriores del pueblo, sino en el punto limpio. Y después hay otro aspecto en el que hemos insistido que es el medioambiental. ...en este sentido pues también hemos hablado... ...de que los contenedores del plástico o del cartón... ...no se recogen con la aciduidad ...que nosotros consideramos que se deben de recoger... ...o que esa misma basura que hemos dicho antes... o residuos que están por fuera de los contenedores... ...impide el paso hacia esos contenedores de plástico o de cartón, de forma que, que no es imposible reciclar, separar esos residuos para luego reciclar. Uno de los aspectos concretos en los que se centrará la moción que llevará al próximo pleno es la actual situación del punto limpio municipal y las medidas que deben adoptarse en estas instalaciones para el cumplimiento de la normativa en materia de gestión de residuos. Después de mucho tiempo está la situación no solo no mejora, ...sino que cada día va a peor... ...y eso lo pueden ver todos los coinos y coinas... ...tanto aquí en el punto limpio... ...como los distintos contenedores que tenemos... ...sobre todo en las afueras del pueblo... ...es en este contexto donde desde Adelante Coín... ...nos hemos propuesto hacer una campaña... ...que incluya tantos aspectos, tantas propuestas... ...que consideramos que se deben de, de poner en marcha... ...como concienciación a la ciudadanía... Desde adelante, COIN se apuntan aspectos concretos que deben acometerse, como el acceso a las instalaciones o la señalización de cubas. Igualmente, se aboga por una ampliación del punto limpio y medidas que ayuden a la concienciación ciudadana. Defendemos no solo que hay que seguir las recomendaciones, que hay muchas por escrito y publicadas, para un punto limpio, sino incluso la normativa, que hay obligatoria, por ejemplo, para, pues, todo, como he dicho anteriormente, para estos residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que, que tienen una normativa específica.